las herramientas te las iremos mostrando y todas contenidas en un fácil y amigable sistema que dominarás en horas, te mostraremos su uso y manejo, es muy sencillo, tienes además un equipo que te apoyará para que te sea mucho más sencillo llevarlas a cabo, da igual que seas experto o que seas principiante, espero que no te lo pierdas y le dediques el tiempo suficiente para enterarte de la mejor manera. Te espero y quiero que saques mucho provecho.